Ahí yo estaba en mi casa y él fue a desafiarme allá a mi casa, peleamos y después volvió otra vez. Y yo estaba parado en, la, en la, la puerta de la casa del hermano mío que iba a entrar a ver televisión. Y él penetró, entró allá y me coitó allá. Un menor de edad hirió de puñaladas a Henry Flores en confuso incidente ocurrido en la comunidad Las Guasumas de esta ciudad. Al ser cuestionado, Flores narra lo sucedido. No, pues yo no voy a tener discusiones con él, pues ¿qué? Una vaina, digo, un muchacho le dijo digo, que, que yo había dicho una cosa y yo le dije no, yo no he dicho eso, no he dicho nada. Entonces y cogió con, con, me cogió conmigo porque yo no quería pelear y creía que yo le no tenía miedo. Entonces ya cuando tú una gente ve que como que tú crees que tú le tienes miedo, te busca, busca, riña, donde quiera y yo no quiero problemas. Recibe atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional. Giovanni Paulino.